Chicos, bienvenidos de vuelta Hemos tenido una pequeña pero gran actualización en Fortnite Además del gran supervillano que se acerca cada vez más a nuestra isla de Fortnite para destruirla y comérsela entera ¿Sabíais vosotros que los agentes de Ghost y Shadow todavía siguen en nuestra isla? Además, ahora están caminando alrededor de la isla como Wolverine, os aseguro que no estáis preparados para lo que hemos descubierto en el lugar secreto de la isla. Pues resulta que estaba yo tan tranquilo jugando en mi Fortnite, a lo que he ido a la tienda de objetos y me encuentro con esta locura. ¡Uu! ¡Todas las skins ¡Ya son de Halloween! ¡Oh, Dios! mirar esto, ¡Daredevil! Devil Lo que de Daredevil para todos los que no pudisteis conseguir Incluido yo La skin de Dark Devil Está muy, muy, muy Guapa Aparte, familia, tenéis El demonio militar uh, Esta ya la tengo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 Muchísimos cambios de la llegada de los Four Nightmares al juego, además de toda la decoración de Halloween por el mapa. Y sé que eso les encanta, pero hoy no toca eso. Si quieren un vídeo hablando y mostrando todas las novedades del juego para estos four Nightmares, tan solo dejen su poderosísimo like para decirme que desean eso con ansias. Y todo el mundo suscrito al canal. En el día de hoy tenemos una misión un poco más comprometida, porque creemos que hay algo en la isla que nadie nos ha avisado. Y además, ahora lo descubriremos. En el día de hoy estaremos siguiendo a los bots desaparecidos de Shadow y Ghost Para saber dónde es que se dirigen, además de qué es lo que esconden Porque sí amigos, realmente van a alucinar Algo similar a lo que hicimos con Wolverine Persiguiéndolo durante toda la partida Para saber hasta dónde nos llevaba Sí, pues... Ese video os encantó, ¿no? Hoy toca algo muy similar. Por si no lo sabían, ahora los bots han sido encontrados en otro lugar totalmente diferente del mapa a donde se encontraban anteriormente. Ahora los encontraremos juntitos en una misma isla, en un mismo sitio en concreto del mapa. ¡Oh! ¡Los hemos encontrado! ¡Sí! Aquí están los dos bots únicos que han sobrevivido a lo largo de toda la temporada. Solo tenemos estos dos en toda la isla, creo. Técnicamente, creo que se trata de dos jefes dentro del juego. Ya que, técnicamente, cuando nos acercamos demasiado o los molestamos, se les enciende el símbolo rojo justo encima para que veamos que venir a por nosotros es decir, como los jefes de toda la isla, pero ahora ya somos amigos así que no hay de qué preocuparse <ríe> tal y como podemos ver, estos dos ya están liberados y pueden caminar a sus anchas por el mapa de Fortnite, los veremos caminando alrededor de la isla del juego los veremos caminando alrededor de la isla de Fortnite me encantaría averiguar ¿A ¿Dónde es que se dirigen? Pero nadie literalmente ha encontrado nada porque nadie se ha molestado en hacerlo. Así que el plan es seguirlos durante todo el juego para averiguar todos sus secretos. <risas> Estos dos, eh, ¿ahora se han vuelto mejores amigos o qué pasa? Yo quiero un amigo así también. No, en serio, quiero un amigo. Puede que se dirijan a algún lugar secreto. Puede que se transformen en algo que nadie sabe. Quizás nos envían a algún lugar misterioso. Eh, bro, ¿me ha dicho algo? ¿No? What the fuck? ¿Qué? ¿Sabe sabe que estamos aquí? No me lo puedo fucking creer. Nos ha avisado de algo. Creo que ha querido decirnos algo realmente, ¿no? Oh. No, la tormenta. No, venga, hombre. Esto es mentira, ¿no? ¿Qué será lo que esconden? Hmm. Tiene pinta de que hay algo secreto que nadie realmente se haya dado cuenta todavía. Creo que esconden algo. Parece que siempre están como mirando a algún lugar en concreto. Hmm. Parece que saben que existe algo que nosotros no sabemos. Hmm. Así que aquí dentro podría estar el gran secreto misterioso, ¿no? Ya que se han dirigido de nuevo otra vez a la casita de donde han salido. Han querido dar una vuelta para averiguar si todo estaba en orden y que nadie les espíe ni les moleste. Pero con nuestras skills de ninja ni siquiera nos han olido. <risa> Oh my god. Vamos a morir por la tormenta. Es un coche. Uh, espera que todavía me salvo. Espera. No me lo creo. No me lo creo que tenga vendas, por Dios, o algo para curarme, por favor. Oh sí, nena. Qué suerte hemos tenido, tío. Ahora solo falta ganar la partida. ¿Dónde será que estos dos esconden su guarida secreta o su easter egg? Creo que debe haber algo escondido por algún lugar justo en esta ubicación del mapa ¿Ustedes no lo creen? ¡Comenten qué creen que puede haber escondido aquí dentro! Creo que podríamos averiguarlo si rompemos todo el suelo del lugar Ah, uh, pues creo que no ha pasado nada mierda, cabrón. He visto que en este lugar tenía que haber un easter egg secreto y una y una habitación secreta, la cual si rompíamos un suelo o... Oh, oh, espera un momento. ¿Era la pared? Uh, creo que era la pared, hermanos. Vamos a romperla. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No! Pero hemos encontrado la bóveda secreta de Halloween, hermanos. ¿Qué es esta locura? Dios mío, qué chulada de bóveda, ¿no? ¿Dónde estará la tarjeta de la bóveda secreta de Halloween? Los bots no me dieron ninguna tarjeta. Oh, ¡Fuck! ¿No hay tarjeta? Realmente creo que parece real, ¿no? Si han llegado hasta este punto del video, deben comentar en los comentarios... ¡Oh, my God! ¡He encontrado la bóveda! Todos los que comenten eso se llevarán corazón del Tito Neox totalmente gratis. Así que trolearemos un poquito al Neox Army. ¡Ja, <risa> Solo un poquito. Espero que les haya encantado demasiado el video de hoy. Si ha sido así, dejar vuestro pulgar arriba en el video y suscríbete. ¡Un abrazo a todos!